Introducción. El agua puede contener todo tipo de bacterias y parásitos que causan diarreas, vómitos, problemas en la piel y otras enfermedades a largo plazo. Sin embargo, con el filtro de Dessocial Water puede ser filtrada de forma instantánea, haciendo que sea apta para el consumo. En este vídeo, te enseñamos cómo funciona el filtro. Instalación. En la propia caja puede encontrar las instrucciones de instalación. La caja contiene todos los elementos necesarios. Desenrosque la tuerca de la rosca y separe los empaques de silicona. Parece uno, pero se debe separar en dos partes. Ponga un empaque en la rosca e insértelo en el agujero del balde. Coloque el otro empaque por el interior y ajustelo con la tuerca suavemente. Introduzca la pinza en la manguera e introdúzcala a presión en la rosca. Por último, introduzca el otro extremo de la manguera en el filtro y coloque el sticker con las instrucciones en las que encontrará la información de limpieza y mantenimiento, usos recomendados del agua filtrada e información de contacto. Uso. El filtro funciona por gravedad, por lo que para que haya un buen flujo de agua, debe llenar el balde lo máximo posible y extender la manguera y dejar el filtro colgado de forma vertical. Es muy importante que no queden burbujas de aire en la manguera. Si nota que el flujo de agua es muy lento, extrae el filtro y deje el agua correr hasta que desaparezcan las burbujas y conéctelo de nuevo. Si nota que sale agua de la rosca, Ajuste los empaques hasta que deje de salir el agua. El filtro es portátil y puede enroscarse en cualquier botella de refresco para beber directamente. Limpieza. La limpieza frecuente del filtro es muy importante para alargar su vida útil. Primero, cierre la pinza al máximo para cortar el flujo de agua y extraiga el filtro. La pinza se cierra presionando y se abre tirando de la pestaña. Llene la jeringa de agua filtrada. Es muy importante que solo use agua filtrada, no use detergentes ni ningún químico, e introdúzcala suavemente en el filtro en sentido inverso a la flecha. Repita esta operación cinco veces por cada balde filtrado. Una vez limpio, conecte el filtro de nuevo en la manguera y abra la pinza para que vuelva el flujo. Si quiere adaptar el filtro a otro balde u otro recipiente, simplemente tiene que hacer un agujero a cuatro dedos de la base con una broca del número 18. Luego, tiene que lijar un poco la superficie del agujero para que quede lisa y lista para colocar la rosca. Recuerde que es muy importante lavar bien el cubo antes de su primer uso con agua y jabón.